El sector constructivo está inmerso dentro de procesos administrativos y legales que garanticen que todo pueda ser llevado de manera adecuada. El día de hoy vamos a presentarte un tema muy relevante para ti. Se trata de la habilitación urbana. Las habilitaciones urbanas, como parte importante en el ámbito de la administración, Consiste en el proceso de regularización, de convertir un terreno rural a un terreno urbano, mediante la ejecución de obras. Es necesario respetar los soportes reglamentarios. Si tu intención es iniciar un proceso constructivo, es muy importante que tú cuentes con la habilitación urbana de tu terreno. Esto con la intención de poder conocer cuáles son los parámetros urbanísticos que rigen para la futura construcción. Por ejemplo, el número de pisos, el uso y más criterios que a continuación te vamos a presentar. ¿Para qué no te sea considerado urbano? Debe ser factible el abastecimiento de servicios básicos, tales como agua, luz y desagüe, además del equipamiento urbano e implementación de pistas y veredas. El titular del predio es quien debe solicitar la habilitación urbana. Este debe contar con una partida registral en registros públicos y, asimismo, sí su nombre debe constar dentro del documento de compra y venta. habitación urbana existen dos etapas. La primera es la aprobación de la solicitud de trámite y la final es la recepción de obras. Para nosotros es muy importante compartir esta información de valor para ti y toda tu familia. Síguenos a través de nuestras redes sociales para más contenido.